¡Tú sí. Oscars, sí, están ahí con todo, con la moda. Bueno, vamos a contar que hubo una gran fiesta este fin de semana, donde sí. estuvo Guido Záfora, que fue el cumpleaños de 50 de José María Listo. Sí, sí. Sí. Mm. Entonces yo vi que estaban, viste, Campi, que sí. estaban sí. Benílumas, Paula Tabo. por supuesto, estaba Pedro Alfonso, Marcela Feudale, y todo el equipo de este es el show. Sí, porque sí, sí. se juntaron, sí, no faltó nadie exactamente, viste. Sí, un fin de semana sí. movido, Guido. Sí, no no, no paró. No. Esto, fue, esto fue en colegiales. Bueno, no miren. Miré, miré las fotos y digo, ay, ¿dónde está? ¿Dónde estará este hombre? Ay, no veía, hombre? No lo veía, no lo veía. Digo, yo le voy a preguntar. Y hablé con para preguntar por qué no estuvo Marcelo Tinelli. Que era claro. como la pregunta que sí, después que todo el mundo levantó, que es sí. ¿por qué no estuvo Marcelo Tinelli? Bueno, el tema es que Marcelo está mucho con sus hijos. Esta es la verdad. Primero que el fin de semana se va a Nordelta. Y la verdad, con los 38 grados Nordelta sí, colegiales... Te ¿De ¿quién la se pile, mueve la hijos? pile, la <risa> pile? Eso es lo primero. Pero sobre todo porque además tenía pijamada de Lolo. Tenía no un niño, tenía tres niños y ayer a la mañana tenía seis niños. Oh, claro. Entonces, bueno, la verdad que, si quieren ver, hay imágenes de esto en sus redes. Claro. Es verdad que estuvo con los chicos, es verdad que está mucho con Lolo. Y eh, habló con Listorti y le dijo, mira, te digo la verdad, me Ay, voy a quedar con, con Lolo, me voy a quedar con los chicos. tienen la mejor con Listorti, porque ustedes recuerdan que cuando Listorti terminó un programa en Canal 9 que sí, tenía que ver con los supermercados. Dijo que él nunca más volvería a la fría, que esto... Sí. En realidad, nada que ver, Tinelli y todo el equipo tienen, por lo menos con Marcelo tienen la mejor onda, no sé con todo el equipo Pero sé con Marcelo sí, No, ni y... pregunte por el equipo Porque me parece que no Por eso pero ¿Por Algunos Marcelo? los bloquearon No hay problema sí. Y de hecho Marcelo Después le comentó Las fotos Como diciéndole Que, que se ve que lo pasaron Bárbaro Que la verdad sí. Hubo baile Hubo música Hubo canje Hubo todo, canje, para hubo para ver, todo. Carioca sí. Pedro Alfonso Conductor sí. la Paula Chávez Estuvo buenísimo porque ¿No lo un empujaste a Pedro Alfonso Ya que nos critica <ríe> en no, medio el baile? Es que me, me escribió Pedro Para pedirme disculpas Porque se malinterpretó No se No se las aceptamos ah, no es el sentido, nah, es divino, Pedro. Pero para, no estaban todos, todos los que trabajaron, como decía Laura. Bueno, el ¿no? tema era Star Wars. No, sí, la temática a... de la fiesta, la torta. Exactamente. No, estaban las parejas más allegadas a, claro. a o sea, ellos que son Diego Pérez, Carlos creo todos, que estuvo. Fernanda Iglesias no estaba que trabajó Pero con él. Pero Fernanda Iglesias. Iglesias Nancy Dureno, no, Nancy Paso no, fue, no, fue, no este fue, estaba. Este, este no, estaba bueno, el no, show fue de Hay que Ver. Claro, Claro, bueno, encontró el equipo de ese. Pero no importa. Pero fue el último programa que hizo este es el show, seguimos teniendo grupo, nos amamos, es como hay una relación de todos, buena onda. Sabrina no. Marcela Coronel estaba o no. Marcela Coronel estaba. Estaba, mira, él estaba la no ahí. El programa estaba se está preparando todo. para irse a España. Este Fernández. es el show. El no. este show estaba todo. todo. ¿Luis Piñeiro, era estaba, Luis Luis Piñeiro estaba Luis Piñeiro. Todo. estaba. Todo. Luis Pilabreiro. Varela. No estaba ahí. Pero sí. Varela porque fue locutora. Ah. Escuchen es que la cosa. locutora no se la invitaba. No, sí. <risa> no, <risa> <ya> estaba. <risa> no, estaba. <risa> <lo que> estaba. <risa> Estaban ya, todos. No lo pongan nervioso. No lo pongan nervioso. Es verdad que fueron muchos años. Por eso, lo único que faltaba aparentemente era Tineri Y quiero que haga ya que estamos, que Mario, ...estuvo leyendo unas historias de Cande Tinelli... Sí. ...está en... Eh, ...no digo en pareja porque Cande no quiere que diga en pareja... ...es verdad que... ...¿qué pasó? Ella se conoce el 4 de enero con Santiago Irrutia... Sí. ...este chico que es piloto... ...y que está viviendo en Barcelona... ...él la invita después... ...se conoce en la brecha en Punta del Este... ...él la invita ir a Barcelona... ...Cande sí. viaja a Barcelona... ...él ahora está en Buenos Aires... Sí. Porque, Bueno, la verdad que está copado con Cande... Sí. ...voy a decir... ...la verdad y Cande hizo una reunión para amigos... Estuvieron Santi Taller y Tony Gelabert, que es el protagonista de Atar, ya lo van a ver a este español cuando vengan, se van a caer con esa, con esa actuación, novela que se presenta el 3 de abril, Adelanto, sí. y muy pronto en la tele, y que eh, también estuvieron ahí la pareja, y Santi, muchos amigos, y Juario dice que escuchó la voz de Momi Jardina. ¿Ah? Averigüe, ah, ah, ah, ah. Averigüe. Momi nunca estuvo. Ah, en esa reunión días, pues? eso fue el estaban tomando Tommy. helado guarda ah, con ¿sabes? el tema Momi guarda con trabar, el tema ¿sí? Momi porque ah, viene sonando sí. oh, ¿sí yo entiendo rey, que lo están desmintiendo lo desmiente Mommy, lo desmiente Marcelo pero hay una información de que los vieron juntos en un mismo evento a los dos. Mami, Ella amiga, fue... Mommy fue... Y Mommy fue... Ah, a, a, fue sí. al evento. Sí. Y, y... ¿Y qué, ¿Qué ay, es esto? Dale... Dale. Por yo te voy a decir una buena, buena, cosa, ¿eh? de verdad, mira papito ya que estás hablando, sí. ay, ¿cómo vamos a poner un punto ahí, <ríe> así ponemos un punto. ¿Me estás cuidando?